Bueno, muchos de ustedes habrán preguntado qué ha sido de Paco Porra. Os acordáis de, bueno, un personaje que ha estado, bueno, pues que ha sido muy creativo siempre, ¿no? Ha narrado historias, ha hecho programas, ha, yo creo, ha hecho hasta cine, ha escrito libros y, bueno, sí, yo creo que ha estado que ha estado pues recopilando, ¿no? Eh, temas para ahora hacer realidad este libro que se presenta, fijaros, aquí en Marbella. Yo creo que tenemos casi la primicia, la maldición de Franco, escrito por Paco Porra y lo vamos a saludar con mucha alegría mucho tiempo que no sabía nada de él y ahora ya me explico por qué bueno pues buenas tardes Paco y que me alegro mucho de volverte a ver. Buenas tardes, encantadísimo de volverte a ver tan guapísima, tan divina, tan radiante como siempre el tiempo no pasa por esta mujer cada día más joven. A ver, es un pacto con Los Ángeles porque está fantástico. Es un honor para mí volver a vuestra emisora eh, televisiva y a estos medios de difusión en los que yo me crié. Bueno, eh, oh, recuerdo, me has dicho, ¿no? Por favor, mira, pero bueno, bueno, como es que yo empecé en televisión, yo soy hombre de radio, pero en televisión en San Pedro de Alcántara que se llamaban en aquella época creo yo tenía 23 24 años vídeos comunitarios que eran las televisiones locales que hay ahora mismo municipales era una casa encantadora creo recordar que era un bajo o algo así una planta una primera planta donde yo eh, estuve hablando con miles de, de personas a través de, de la televisión de San Pedro volver un poco a, a, a la vida de antes a, ...a mis remedios caseros, a mi botánica... ...a las investigaciones de parapsicología... ...a seguir escribiendo mis libros... ...volver un poco al redil... ...como la cabra tira al monte... ...es un lujo para el espíritu... ...enriquece la moral, sube la líbido... ...es un alimento interior para el alma... ...porque uno vuelve a donde uno ha sido feliz... ...y yo en San Pedro de Alcántara... ...y en toda Marbella donde pasé consulta... ...durante muchísimos años... ...pues para allí pasó... Miles de personas, de las mejores personas de, de España, tanto anónimos civiles como gente muy famosa. Pero fue taza, mi de, ¿tú de mentalista, de astrólogo, sí. tuviste reconocimiento desde muy jovencito, no Paco? ¿Eras bueno. muy joven cuando ya.? Sí, Elena. ¿sí, no? sí. Se ha reconocido en una parte, en otra no. Porque la televisión de donde vengo, yo sigo siendo guionista de Mediaset, de la fábrica de la tele, pero ahora estoy en la retaguardia. No quiero salir más. Tengo cinco profesiones. Soy parapsicólogo, soy astrólogo, naturópata escritor y mentalista. ...y luego historiadores de cine también... ...pero eso no da para vivir... ...pero la evidencia no es una profesión... ...la evidencia es un don que Dios me dio... ...y que Dios te, da, y Dios te lo da y Dios te lo quita... ...entonces es una cosa que la naturaleza... ...sabiamente pues te la, te la ofrece... ...y bueno pues para mí ha sido... ...una satisfacción tremenda volver a Marbella... ...y claro, sí es verdad que ciertamente... ...los medios públicos de difusión... ...en este caso más de difusión de confusión nacional... ...pues nos invitan... ...a veces a... .a que las personas públicas más conocidas o más relevantes se distorsione su imagen verdadera. .dándole una. .un matiz folclórico, panteretero. .potajero y friki en personas que eh, han sido muy cultivadas. Ahora mismo. Eh, también Porque también habrás pasado también lo tuyo, ¿no? Con bueno, todos estos temas, eh, ¿no? Eh, porque las personas hay que reconocer que tenemos pues unos sentimientos, ¿no? Y cuando nos vemos así un poquito apaleados o burlados y tal, pues eso debe sentar muy mal. Y debe debemos hacer un llamamiento para que este tipo de cosas no pasen. Paco, porque la verdad son muy feas la sociedad civil española está y europea en general estamos perdiendo una serie de valores universales y hemos eh, en los últimos años he visto un cambio en España no a mejor sino a peor en eh, mentira que siendo el futuro luego diga estas cosas o sea que el futuro que es un, un futuro un poco imperfecto se va a saber de la quema aquellas personas que sean muy hábiles que tengan un fondo espiritual común que sean personas altruistas que sean que tengan una proyección de vida una ilusión una esperanza un sentimiento un estímulo para vivir ...la sociedad eh, ha cambiado muchas cosas... ...en algunas cosas ha mejorado evidentemente... ...en otras se ha empeorado. hemos mejorado en tecnología... ...en cuestiones digitales, en cuestiones de tipo mecánico... ...en ortopedia, en cirugía plástica... ...en cuestiones de tipo médico sanitario... ...pero hemos bajado muchísimo, muchísimo en valores humanos... Eh, en educación la cuestión sanitaria la educación eh, la, y la, y la, la educación se ha convertido en adoctrinamiento entonces un país eh, sin cultura eh, eh, sin trabajo y sin educación es un jardín sin flores se seca. ...por su propia inercia... ...y si todos no nos unimos... Eh, ...porque es mejor sumar que dividir... ...es mejor sumar que restar... ...en estos tiempos... ...de divisiones internas... ...de secesionismos políticos... Mm, eh, ...vilmente... Eh, ...manejados por um, políticos... Eh, ...no voy a nombrar a ninguno por supuesto... ...ya los conocemos sobradamente... ...manejados a través de las escuelas públicas... ...que pagamos todos los españoles... ...España en ese aspecto se puede ir... ...a una situación muy delicada y muy grave... Eh, ...vivimos ahora mismo unos enfrentamientos civiles... ...que yo no he conocido nunca... ...porque yo soy mucho más joven... ...pero me recuerda que ayer y hemos... ...en tu libro de estos sí, enfrentamientos en libro, precisamente, ¿no? ...en mi último libro, La Maldición de Franco... ...que por cierto, lo presento en tu emisora... ...todavía no lo presentado en el 5... Sí, o sea, la, primicia, Paco. ...la primicia nacional la tienes tú... ...crees en las maldiciones Paco... ...perdón... ...crees en las maldiciones... Bueno, no es que quieran las maldiciones únicamente, es que las maldiciones siempre han existido. Desde la época de la Biblia, desde la maldición... De la de y, antes de, bueno, y antes de la Biblia, por supuesto. Las, mal faraón, ¿te las maldiciones faraónicas, las maldiciones egipciacas, las maldiciones etruscas, las maldiciones que están escritas en los sagrados textos cristianos de la Biblia, desde Caín condenado al trabajo, o Adán y Eva con el pecado de la manzana. Pues fíjate, el destino de la humanidad hubiera cambiado si la tonta de Eva, en vez de comerse la manzana, se hubiese comido la serpiente. Y se hace un bolso con ella por ejemplo con la piel pues pero no pues la muy tonta va y el pecado original por culpa de esta de esta señora pero hoy bueno, y de tonto de adán pero bueno esto son cosas muy genéricas y muy simbólicas pero más aparte yo que soy un hombre muy religioso mi libro es un libro muy documentado ¿Por qué, sale? ¿Por qué se te ocurre hacer este libro llamarlo la maldición de franco ¿Por qué? qué pasó por tu cabeza para escribir este libro? en primer lugar es mi octavo libro yo soy guionista de muchísimos programas de televisión he sido uno de los guionistas icónicas marcianas uno de los programas más conocidos de la televisión pública y guionista actualmente todavía aunque es negro de la Paramount, de la Paramount Channel y de la Paramount Comedy hago muchos guiones para humoristas lo que pasa es que como yo tengo un sentido del humor muy bueno para desmamtecer un poco mi vida de trabajos con personas que tienen muchísimos problemas yo tengo una especial facilidad para quitar las maldiciones desde muy pequeño sé cómo hacerlo no me digas el porqué, ni la causa, ni el mecanismo interno in, eh, eh, eh, intrínseco que lleva. Yo mismo eh, sé cómo quitar ese nudo. Ahora mismo las maldiciones, muchas dirán, ah, esto es son tontería. No, no, las maldiciones existen. Una, las maldiciones vienen provocadas por la envidia, por el revanchismo ideológico, por una proyección de la mente descolocada, desequilibrada, por un trastorno psicosomático y nervioso y por una persona que tenga una mala fe interior estamos rodeados de gentes muy buenas gracias a dios empezando por ti por este encantador caminaman por este público que nos sigue maravilloso que me lo digan a mí en san pedro de alcántara dios mío aquel pueblo maravilloso y maravilla miles de personas de allí pasaron por mi casa y por mi vida eh, pero las maldiciones siempre han existido desde el punto de vista es más bien una proyección mental una persona que odia a otra ten en cuenta que el cerebro tiene una capacidad ilimitada para hacer el bien, pero también hay unos fondos interiores que pueden provocar el mal, eh, somos, somos química y poco más. Hay personas que, que despiden bondad en su mirada, en su texto, ¿no? en su léxico, en sus escritos, en sus acciones, pero hay personas que les gusta hacer el mal, y de eso los políticos saben mucho, en vez de unir, separan a las personas por remachemos ideológicos... ...por problemas económicos, por situaciones de ambición... Pero ...y yo... Dice, ...por ejemplo el libro... está hablando de la maldición de Franco... Sí. ...pero que le va a afectar sobre todo a los políticos... ...bueno, aquel que saque... ...en primer lugar hay cosas en España más, más prioritarias... ...que se a los muertos de las tumbas... Estos, ...estos desgobiernos, sean de un mando o de otro... ...porque si este lo ha hecho mal, el otro lo hizo fatal... ...en muchas cosas, no voy a nombrar a nadie... ...son cosas que tienen que haberse preve prevenido antes... Un problema con, con el resto de España, que es Cataluña. Cataluña sigue siendo siempre España toda la vida, nunca fue un país ni una nación, una serie de condados, eh, no podemos decir que sea un país. Nunca históricamente es mentira. Desde el punto de vista antropológico, histórico no es cierto. Es una, es una gran tierra, la tierra de mi padre y de mis abuelos, aunque yo soy de familia andaluza. Eh, pero mh, confundir a los niños en las escuelas que pagamos los españoles diciendo que es un país, que tal y igual, no es cierto. Es hacer daño para hacer daño, para provocar extinción, para provocar odio y para provocar eh, enfrentamientos físicos, psicológicos, civiles y familiares. Eh, la maldición de Franco realmente eh, no es que Franco haya echado una maldición sino que él hizo un conjuro en el Valle de los Caídos en 1959, cuando se construyó aquel templo sagrado para unir a las conciencias de un bando y de otro. En primer lugar, no es un libro de política, es un libro de autoayuda, es un libro de astrología, de parapsicología, de medicina natural y un libro que hace mucho bien para el que lo lee. Porque aquí hay muchos remedios caseros. Lo que pasa es que va por capítulos. capítulos. ...son casi 500 páginas... Eh, eh, es un, ...el primer libro, el primer ensayo es La Maldición de Franco... ...es un estudio muy documentado... ...acerca de las investigaciones que yo he efectuado... ...en estos tiempos que desaparecí de Marbella... ...y que he vuelto a resucitar... ...casi en Semana Santa, nunca ¿no? mejor dicho... Y, más, ...y al lado de ti, cosa que me alegra... ...y es un gran placer para mí volverte a encontrar así... ...de, de hermosa como siempre, y con este público... ...el libro de Maldición de Franco es un libro... ...de mucha ayuda... Y luego, al que no sepa un poco la historia, que ha sido tristemente manipulada... Eh, eh, ...la zona de Cuelgamuros, la zona del Valle de los Caídos, hacia la zona del Escorial... ...es una zona que hace muchísimos cientos de años, desde la época de Felipe II... ...en 1500 y pico, estuvo sobreprotegida con una serie de conjuros. Franco, un buen gallego y muchos políticos más, desde Pedro Sánchez a Pablo Casado, Albert Rivera en esto es en el aspecto democrático. Luego, desde la época de Lenin, Nicolás y Alejandra, los estados de Rusia, Ceaușescu, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Lenin, Stalin, en fin, eh, muchísimos dictadores y políticos, la mayoría acaba fatal. Muchos hicieron magia negra al pueblo para cargárselo. ¿Cómo? No es fácil explicarlo racionalmente, pero hay gente que les da por hacer amarres. ...la magia negra que practicó, um, eh, no practicó magia negra Franco... ...sino los que, los, al, algunos otros antes de Franco, sí practicaban el hechizo... De los videntes del escorial que tenía Felipe II... ...Franco, muy dado al tema esotérico, tuvo una vidente en, importantísima en Manáfrica... ...y un vidente también en África, eh, que se llamaba Corintio Haza, ...que era un judío sefardita que hacía mares de magia negra... ...con eso ganó la guerra... Y, pero, claro, luego se puede mover en contra. Entonces, el sitio de la maldición de Franco, ahora eh, de triste actualidad, es porque Franco hizo un conjuro para que él no quiera ser enterrado allí, sino que fue una decisión de rey Juan Carlos. No lo cuentes todo que la gente compre el libro. No sé, si el libro es caso, Eso es un... Es una, el libro es una reliquia que está muy documentado está todo aquí. No, pero hay muchas cosas más, esto es un primer ensayo. Luego hay remedios caseros para la olopecia, para la artrosis, para la artritis, para evitar el cáncer. La podemos para... comprar el libro? ¿No? El libro se puede comprar en la casa del libro y me lo pueden pedir a mí también, precisamente por Facebook, en mi feo personal. Paco Porras, mi nombre, salgo con una pajarita. Es que tengo muchos usurpadores, cuidado, ¿eh? Yo, como me pongas Paco Porras, o a mi teléfono personal, que es el 642 50 36 16, ¿eh? Eso cuando se hagan la red social lo podéis coger, me llamáis y yo mismo lo mando. Sí, sí, sí. Y en la, en la Casa del Libro también se vende en la Gran Vía de, de pues Madrid. Pues yo creo que lo importante es que la gente lo compre, lo lea, lo relea, porque vienen muchas cosas interesantes y Hombre, que como tal. te ha dicho, un libro de autoayuda, o sea, que nos puede venir? Es un bien. libro de autoayuda. No se dejen llevar únicamente por la portada, porque realmente eh, Además, otra cosa, este señor que hay aquí, que ha llegado a poner una moción de censura, va a tener muchos problemas. Muchos problemas porque, en primer lugar, no se puede desenterrar a los muertos. La basílica es una, una basílica sagrada. Los muertos, al margen de que sea un dictador o no, un caudillo o no, ¿eh? si este señor persiguió en algún momento el catalán, este otro señor está persiguiendo al español. ...y en, en, en convivencia con los catalanes... ...con el que hay ahora mismo un serio problema cívico-social... ...y esto no va a acabar muy bien... ...si Pedro Sánchez saca de la tumba la momia de Franco... ...Pedro Sánchez... ...y ya van cinco o seis minutos muertos... ...ha muerto Cameron Bor ...ha muerto la ministra de Defensa... ...que murió con 42 años... ...aquella chica que estaba embarazada... ...que era ministra de Interior... ...ha muerto otro montón... ...los ministros socialistas mueren en circunstancias inespecíficas... ...y ahora puede morir otro... ...incluso puede costar la vida... A más de un de una persona llegada a Sánchez. Lo estoy hablando muy en serio. Si Sánchez, el presidente del gobierno que no ha votado a nadie, en primer lugar, entra, primero por un error de Rajoy, un error de Rajoy que hemos pagado todos, un error que también ha pagado su padre, que murió un mes después de, de esta decisión horrible. Estoy hablando de cosas muy serias. No se pueden profundar las tumbas de los muertos, sean de izquierdas, de derechas, rubios, azules o amarillos. ...estás hablando, estamos hablando de la memoria de un muerto... ...y si el muerto para cómo fue jefe del Estado... Si te ocurre tocarlo, porque o déjalo como está... ...o lo dignamente, que no había por qué... desenterrar a muertos, cuando hay un problema sanitario... ...cuando hay un problema educativo, cuando hay un problema... ...de pensiones con los viejecitos, cuando hay un, un problema... ...social, económico muy grande en España... ...preocúpate por el país, por España, por la unión de España. Eso esperamos, pues fíjate Bien. que se me ocurre... ...que como tú tienes tantas ganas de ver un día en la televisión... ...para recordar esos tiempos, Ay, encanta, por, por, cuando, por cuando pase las elecciones... Por ¿Por no te vienes? Y hablamos de cómo ha ido todo. Ay, y encantará. volvemos a leer un poquito del libro, ¿te parece Paco? Pues cantar, para mí cantar. será un placer. Sí, es hoy... para mí volver a hablar con aquel público que me hacía tantas preguntas por teléfono, que yo adivinaba las cosas por teléfono. Oh, y, y, no y que hoy la, la... Hemos seguido en todas las ay, cosas, por favor, porque no me encantaba, sí, ¿verdad? En esa época que venís aquí a Marbella, Leonardo antes todo esto, nos reuníamos sí. en Puerto Banú. Tenemos somos. tenemos unas historias preciosas. Sí. Así que estás sí. invitado siempre que quieras a hablar con nosotros en nuestro estudio. Muchas gracias y enhorabuena. Por tu libro. Vosotros, para un un revisado, mí será ¿vato? un placer, una <ríe> anécdota que sigas tan presente, tan bellísima. Esta mujer vale un sol y ha sido un honor poder encontraros. A vosotros lo que queráis.